Viva la Virgen de la Alta Gracia, que en nuestro pecho tiene su altar. Y viva siempre, triunfante Cristo, en nuestro pueblo noble y leal. Y viva siempre, triunfante Cristo, en nuestro pueblo noble y leal. Siempre seremos tus fieles hijos, nuestra patrona siempre serás. Y con tu ayuda, madre querida, derrotaremos a Satanás. Y con tu ayuda, madre querida, derrotaremos a Satanás.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 Y te dejamos el corazón, y en recompensa de ti esperamos nos des, oh madre, tu bendición. Y en recompensa de ti esperamos nos des, oh madre, tu bendición. Viva la Virgen de la Alta Gracia que en nuestro pecho tiene su altar.